Muy, pero muy buenos días. Desde Noticias Video 1 saludamos la inauguración de Nivaclé 1152, el lugar donde los sueños de los realizadores, cineastas, cantantes y todos los relacionados con la industria fílmica audiovisual y musical de nuestro país se hacen realidad. Saludamos a Canal Hey. Hey Radio, Hey Producciones, Hey Films, Tropicalia, a todos los miembros del Grupo Hey, por trasladarse a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Felicidades y que Dios, por intercesión de tu pase, nuestra madre les bendiga y les acompañe siempre.